Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión, un poco tarde, pero bueno, lo importante es que llegó el episodio para hablar de Miss Marvel, la más reciente serie del MCU, que va a perder ese lugar, ese trono de la más reciente, porque en nada llega I am Groot, esta serie de cortos de nuestro querido Baby Groot, y en una semana, más o menos, va a llegar she hulk entonces bueno... Miss Marvel ya va a quedar vieja. Entre todas las cosas que la verdad Marvel nos, nos está regalando. Y ni hablar de los anuncios de, de la Comic Con que nos van a traer muchísimas cosas más. Así que vamos a tener Marvel para rato y en cantidades. Pero bueno, ese no es el tema. El tema para hablar es Miss Marvel. Serie que dividió a la gente, a los fans. En mi caso eh, me gustó. No fue una locura, sí. Eh, me gustó bastante más Moon Knight, ahí sí que la verdad eh, una serie que me encantó. Esta serie tuvo un problema de ritmo bastante grande, ya, ya lo voy a comentar con, con spoilers, pero digamos que los primeros dos episodios fueron muy buenos, muy buenos. Ahora ya no me acuerdo si los lanzaron el mismo día o, o los habían lanzado... Una semana cada uno. La verdad no recuerdo, porque si sí, los habían lanzado el mismo día, eh, tiene lógica, porque la verdad que fueron dos episodios muy buenos. Después eh, vinieron episodios más flojitos, y recién en el último episodio, digamos que la serie repunta, y tenemos de todo. Eh, dos momentazos sobre el final que son increíbles, directamente. Pero... Eh, más allá de eso Más allá de eso La serie es como que no No se mantuvo en un ritmo Adecuado No, no se supo sostener eh, Al menos en mi opinión Y creo que les jugó una mala pasada eh, Creo que les jugó una mala pasada en ese aspecto No diría que hubo episodios de relleno Porque si no la serie hubiera durado Tres episodios Y no es la idea Siento que se alargaron demasiado en explicar cosas que después quedaron en la nada y que después no tuvieron eh, ninguna trascendencia al final eh, villanos olvidables estos eh, clandestinos que vienen de otra dimensión y no sé qué nada, o sea eh, rarísimo todo y, y la verdad que hasta como historia de origen creo que no funcionó O sea, no por el lado de Kamala, sino todo lo que rodeó a Kamala Yo creo que si hubiera sido un viaje de ella descubriendo los poderes Y sobrellevando toda esta situación de ser una heroína y todo eso Bueno, podría haber estado bastante mejor que toda esta cuestión de los clandestinos y la herencia familiar y Damage Control, que bueno, si hubieran sido los villanos principales hubiera tenido mejor resultado que toda esa trama de los clandestinos y los poderes y el brazalete y bla bla bla, que la verdad que me aburrió un poco. Por ahí con Damage Control eh, siendo como el principal antagonista, bueno, creo que ahí Metieron más de lo que necesitaba la serie Yo creo que con una serie enfocada a un público adolescente Porque fue una serie con un tono bastante más adolescente Yo de hecho estaba un poco negado en ese aspecto Cuando veía los avances y veía eh, las cosas que iban mostrando antes del estreno Tenía un poquito de desconfianza con ese aspecto Porque no sé si me iba a bancar una serie con ese tono y la verdad que de lo que más me gustó fue que la enfocaran en ese aspecto. Incluso, incluso, hasta me animo a decir que salió mucho mejor ese tono de serie barra película adolescente, porque justamente la quiero comparar con una película, que fue Homecoming. O sea, algo que no me gustó de Homecoming, de Spider-Man Homecoming, fue esa idea de hacer una película como de secundaria y de, de adolescentes, que eh, fue medio rara, o sea, es algo que no me gustó en Homecoming y acá funcionó bastante bien, lejos de lo que me esperaba en ese aspecto la verdad que me, me funcionó, me funcionó mucho pero bueno, en general, en muchas otras cosas, no y ya me voy a meter con los detalles, ya me voy a meter el spoiler si no vieron la serie vayan a verla, está en Disney Plus Completa y en algún otro lugar, ustedes ya saben, o sea, seguramente saben moverse en, en, en internet, así que la van a encontrar si no tienen Disney Plus y además con toda esta cuestión del dólar y eh, las plataformas de streaming que algunas suben sus precios a niveles impresionantes, hacen cambios que no tienen sentido o incluso hasta están por desaparecer, eh, bueno... Parece que cada vez vamos a terminar recurriendo más a la ilegalidad. Vayan a verla si no la vieron, y si no les interesan los spoilers, o si ya la vieron se pueden quedar, esto sigue, como siempre digo, bajo su propia decisión. Bueno, ¿de qué va la historia? Básicamente Kamala, una fanática firme del de MCU. Esto me gustó mucho, ya arranco de una. Esto me gustó bastante porque nos muestran al MCU de una forma en la que lo vemos nosotros no eh, todo este universo lo vemos como fans eh, obviamente desde nuestro punto de vista como algo ficticio y desde el punto de vista de Kamala o por ejemplo lo que hablamos en el episodio de Thor, Love and Thunder con distintos detalles referenciando a distintos aspectos del MCU eh, desde el punto de vista de que son conscientes de que hay cosas que están pasando eh, y de que los superhéroes son famosos y no simplemente lo que vemos en las películas como historias comunes ¿no? del día a día en ese universo. Y eso me gustó, o sea, representaron a Kamala como es en los cómics bastante bien, como esta fanática de los Avengers y en general de todos los superhéroes, específicamente fanática mal de Carol Danvers de Capitana Marvel. De hecho, empieza la serie queriendo hacer un cosplay de ella para la Avengers Con. Por favor, que hagan la Avengers Con acá en Argentina. No la van a hacer, lo sé. Ya lo sé, pero bueno, es un pedido. Desde acá ojalá organicen la Avengers Con, porque es hermoso. Sería hermoso. Un lugarcito chiquito, un par de stands y listo. O sea, nada, me encantaría. Bueno, dentro de todo esto, y, y su fanatismo por los Avengers, encuentra un artefacto misterioso, un brazalete que lo ve como algo interesante para agregar a su cosplay, porque Bruno, su, su mejor amigo, le, le dice, necesitas algo tuyo para darle otro toque a, a, a este traje, a este disfraz, bueno... Encuentra este brazalete, se lo pone y ahí se activan sus poderes. Que hasta ese momento no sabíamos que se activaban. Pero después nos enteramos que claramente se activaban. Este brazalete le dio vía libre a esta capacidad que tenía Kamala para poder utilizar sus poderes. Y los empieza a utilizar. Obviamente también siendo perseguida por Control de Darius, que ve... En distintos lugares, lo que esta chica está haciendo por todos lados. Y bueno, la quieren capturar. Algo parecido a lo que pasó con Spider-Man en un punto. Y los clandestinos, estos villanos completamente olvidables que necesitaban ese brazalete para volver a su dimensión. No se profundiza demasiado en ellos. Así que no voy a hablar mucho de sus personajes. Cosas que no me gustaron de la serie, lo comenté un poco en la reseña sin spoilers, el ritmo. Es una serie que arranca muy bien y recién hasta el último episodio no, no vuelve a levantar después de los primeros dos. Vuelvo a esto de que si se hubieran enfocado a hacer una serie enfocada justamente en Kamala y ella descubriendo sus poderes y afrontando distintas eh, cuestiones como eh, amores de la adolescencia... Eh, ...temas escolares que prácticamente no se ven... ...o sea, la serie empieza un poco con eso y después lo deja tirado... Eh, ...cuestiones eh, que ya hemos visto mil veces en películas, series sobre adolescentes... ...o sea, podrían haber hecho un camino más para ese lado... Y no, nos metieron en toda la historia de los clandestinos y la descendencia y todo eso. Después, un viaje en el tiempo en el que ella fue la encargada de salvar a um, su abuela, bisabuela, no recuerdo bien. Y ahí se cierra este círculo en el que no se sabía cómo era que um, la abuela, creo que había sido, que um, no podía encontrar a su madre y la encontró en... en en este lugar, eh, con los trenes ahí en el lugar de, de la partición. Todas cosas eh, que personalmente siento que no sumaron a, a, a la trama, no sumaron a la historia. O sea, siento que realmente no, no, no tienen un punto en el que Interesen ahora O sea Hasta cierto punto Me, me gustaba toda esta exploración Del pasado eh, De la familia De los orígenes De, de lo que fue la partición De eh, ser inmigrantes Y todo esto O sea Hasta cierto punto Lo compraba Estaba bien Pero ya después se metieron mucho en eso Se metieron en el barro ya no, no salían de ahí Es como que bueno Dame mi serie de superhéroes O sea, está todo bien Pero como que exploraron demasiado eso O sea, se, se pasaron de inclusivos Como que no, no supieron aprovechar ahí nada no, la verdad eh, Los villanos, ya lo comenté Olvidables oh, Olvidables Además, cuando aparecen Cuando aparece esta pariente Realmente no me acuerdo si era bisabuela, eh, tatara, abuela eh, hermana de la abuela, de la madre, no, no recuerdo. Pero saben de quién hablo. La líder de los clandestinos. Ya desde el primer segundo que aparece y se intenta hacer la buena y ayudar a Kamala, se ve a kilómetros, pero kilómetros de distancia que es mala. Pero se ve, no, no es un plot twist. ...que sea mala, que tenga malas intenciones... ...se ve a kilómetros... ...y cuando, peor cuando va a la casa... ...Kamala... ...de, de ella, de, de la clandestina líder... ...esta que aparece... ...y ve a sus compañeros... ...salvo el, el chabón... ...con los auriculares, el más jovencito de todos... ...después los otros dos... ...la piba y, y el pibe... ...que tenía una pinta de mafioso... ...mal, no sé si hasta tenía algún tatuaje... ...no recuerdo ahora... ...pero, o sea... En ningún planeta, en ninguna serie, en ninguna película, en ningún lugar, estas personas pueden ser buenas. No existe. ¿Vieron esos actores, esas actrices que ya tienen como la cara de villano? O sea, en todos los lugares en los que aparecen, terminan siendo villanos. Bueno, estas personas no podían ser buenas bajo ningún punto de vista. O sea, ni siquiera a favor eso de, bueno, ah qué sorpresa, eran malos. No. No eran malos de la nada, o sea, ya se veía que eran malos. Pero bueno, los villanos, espantosos, espantosos. En específico los clandestinos. ¿Control de daños? Que hasta cierto punto es un villano importante. Toda esta organización termina siendo eh, antagonista de, de Kamala. Eh, en el último episodio tenemos esta super batalla final en el colegio. Todos atrincherados y control de daños queriendo ingresar. Si me, me los hubieran puesto como villanos toda la serie. Y ni siquiera hubieran aparecido los clandestinos. Joya. O sea, no te digo que hubieran sido los mejores villanos del MCU. Pero... Bueno. Hubieran estado un poco mejor. Acá es como que... No sé, la que lideraba también todo, la que estaba completamente obsesionada con atrapar a Kamala, incluso desobedeciendo al jefe, que es el que apareció en Spider-Man No Way Home. Eh, que, justamente hablando de actores, actrices que tienen caras de, de villanos ya de por sí, más allá de, del papel que hagan, este chabón ya de No Way Home me da risa, o sea... No me lo puedo tomar en serio, o sea, no, no puede ser villano No puede ser villano Personalmente, ¿no? No, no ¿no? No tiene eh, aspecto de villano Pero bueno, eso es un tema aparte la, la chabona, sí, la mina que termina liderando este grupo de control de daños para atrapar a Kamala Tiene pinta de ser bastante forra, pero bueno Tampoco eh, termina siendo una gran villana, ¿no? Y control de años deja bastante que decir. O sea, se meten como unos genios ahí en el colegio, eh, todos eh, con, con los trajes, las armas, todo muy muy sofisticado además. Tema para un futuro, ellos tienen muchas cosas que parecerían ser tecnología de Tony Stark. Recuerden que en Spider-Man Home se hablaba de esto con el tema de misterio de los drones y se viene la serie de Armor Wars, se viene Iron Heart... O sea, todo este tema va a ser interesante Estoy rescatando esto porque puede ser que el control de años tenga más injerencia En lo que va a ser el futuro del MCU que los clandestinos O sea, los clandestinos empezaron y terminaron acá, me parece Y lo único que hicieron, ahora estaba recordando Es darle los poderes a Kamran O sea, para lo único que se justificó la aparición de los clandestinos Nada más Lo único que hicieron y Camran quedó con, con, con los poderes, o sea, quedó ahí con, con los mismos poderes que Kamala, pero en color verde, para diferenciarlos. Y después se fue con el líder de eh, los dagas rojas, creo que se llamaban. Eh. No sé en qué va a quedar eso, o sea, no sé, no sé en dónde lo van a explorar, si lo van a explorar en The Marvels o en una segunda temporada, la verdad. Ni idea, pero bueno, los villanos olvidables. Y un último detalle entre lo que no me gustó de la serie, los efectos. Hay efectos que por momentos se me hicieron feos. No muy digeribles. Por si no lo sabían, hay todo un bardo importante alrededor de la gente que trabaja en los efectos visuales de Marvel Studios, eh, acusando de que... Eh, hay bastante maltrato en cuanto a cómo se manejan con, con todas estas personas, eh, lo cual es completamente entendible, primero teniendo en cuenta la demanda, esto era lo que hablaba un poco anteriormente, de todo lo que está mostrando Marvel que, que va a, a tener en los próximos años y que ya estamos teniendo en, en estos eh, años, o sea, entre el año pasado y este año tuvimos un montón de cosas entonces, eh, claro, eh, la gente que trabaja en efectos visuales, porque 80% un poco más en algunas producciones es todo efectos, todo, o sea eh, hay mucho trabajo ahí, mucho y algunas veces queda muy bien y otras veces no. Pero no es culpa de la gente que trabaja en esto, sino de la poca gente que trabaja en esto y poco tiempo que le dan. Eh, hay todo un problema ahí, no sé qué va a pasar, pero bueno. Eh, al menos en esta serie, y en las series de, de Marvel, en Disney+, Plus se está notando esto, de que los efectos... Están raros, están raros hace rato De hecho en todas las series hay un momento, en algún episodio En el que se ve la famosa pantalla verde del croma de fondo en alguna escena Hay en todas las series un momento así Y en este fue cuando Kamala está hablando con su abuela en... no recuerdo en dónde Y se ven... Eh... De fondo, barriletes y... Nada, muy falso todo. <risa> eh, ahí es donde me pregunto, ¿qué les costaba ir a un lugar parecido y tener una charla entre estos dos personajes? Y no poner un fondo falso, completamente falso. Si tienes que representar los poderes de Kamala Y bueno, sí, obviamente, vas a necesitar eh, hacerlo con efectos. Pero eso, o sea, es ahí de donde no entiendo... Cómo eh, dividen los gastos. Porque tranquilamente. Eh, pueden ahorrarse muchas de esas cosas que se podrían hacer naturalmente. Y dedicárselo a. Por ejemplo, los poderes de Kamala. En este caso, que. Por momentos me fallaron bastante. Así que nada. Eh, eso. Pero por otros momentos no. O sea, fue como un ida y vuelta. Como que algunos momentos cuando los usaba esos poderes. Estaba como. Eh, qué, qué copado esto. La verdad me gusta. Y por momentos. Mm, raro Se ven raros, pero bueno Nada, voy a ir con lo positivo Porque estuve pegando mucho esta serie La verdad que no fue una mala serie La verdad que dentro de todo lo malo me gustó Algo que ya comenté anteriormente El enfoque De la serie yendo a Ser un producto más juvenil Que de hecho si se hubieran enfocado Mucho más en eso La verdad me hubiera gustado eh, Yo sé que Muchas veces me quejo de yo sé que no hay que pedir cosas que se repitan. Y lo dije. Y también dije que podrían haber ido a lo típico de las películas o series adolescentes en donde ya vimos estas cosas un montón de veces. Y parece bastante contradictorio. Pero si se hace bien, si se hace bien, hola, Sex Education, si se hace bien, no es repetitivo, no cansa. ¿sí? El tema es que no se haga bien. Cuando se hace bien... Vale la pena. Y yo creo que iban bien enfocados en este aspecto. Al menos en los dos primeros episodios que están en esa onda más juvenil. Entre la Avengers Con y lo poco que vemos de, del colegio este. Y recién volvemos al colegio en el último episodio. O sea, no, no quiero eh, mentirles porque la verdad que ya la terminé hace muchos, muchos días. Y, y no recuerdo bien todos los episodios, pero estoy casi seguro de que... Entre el episodio 2 y el último episodio, el 6, no vamos al colegio. No vemos ambiente de colegio, al menos. Y en el último episodio, menos. O sea, vuelven al colegio, sí, pero no hay pibes y todas esas cosas. Yo siento que me faltó más eso, la verdad. Si lo enfocaban para ese lado, iba a ser mejor. Pero lo poco que se vio, y, y no solamente el ambiente del colegio, sino... Toda esta relación entre Kamala, Bruno, Kamran... Eh, la mejor amiga... Nakia me gustó mucho, la verdad... Eh, tampoco lo aprovecharon demasiado... Ojalá lo puedan aprovechar en un futuro... Eh, todos esos aspectos más juveniles... Más de historia de adolescentes... Me gustaron, me gustaron mucho más... Incluso lo más eh, utilizado... Y ya hasta el cansancio de la típica relación de la piba protagonista... Con el pibe refachero y después el amigo que lo termina frenzonando y lo deja ahí y justo ven el momento ese en el que se besan y ah, entra ahí de sorpresa y ya que a más no poder. Pero bueno, me gustó, o sea, utilizaron tan poco esos recursos que lo poco que se vio me pareció bueno y creo que es algo a destacar y ojalá si hace una segunda temporada o... Oh, de Marvels se enfoca un poco más en, en esta historia, en, en Kamala y no tanto en Capitana Marvel y Mónica rombo bueno ojalá sepan aprovechar un poco más esto y no nos metan una trama que no nos interesa y que después no va a tener ninguna injerencia en lo que viene. Una de las cosas más positivas obviamente de la serie y acá creo que nadie puede estar en desacuerdo es Iman Belani como Kamala Khan Si algo está haciendo bien Marvel Studios, en este último tiempo, es castear pibes. Claramente todos los personajes adolescentes que están llegando son un golazo. Un golazo. Todos, ¿eh? No hay uno que me ponga a pensar, la verdad que no me gusta. No, no, no. Eh, salvo el olvidable, y esperemos que no lo veamos más... Flash de, de Spider-Man. Salvo ese. Después, el resto. Mm, muy bien, o sea. Están todos muy bien, todos. Eh, y en específico, eh, me fui por ahí muy atrás en el tiempo, pero en específico hablando de todas estas últimas apariciones. Eh, Josil Gómez como América Chávez. Haley Stenfield como Kate Bishop, bueno, Florence Pugh como Elena Veloa, ellas ya son un poco más grandes en, en edad, pero bueno, andan ahí en lo que vendría a ser el MCU, están más o menos en esas edades eh, adolescentes, eh, Iman melani por supuesto como Kamala Khan, el personaje eh, de Bruno que es interpretado por Matt Lintz, que seguramente ya... Este dato lo conocen y ya lo escucharon, pero lo voy a decir porque está muy bueno. Este actor había audicionado para ser Spider-Man en el MCU. Terminó quedando Tom Holland, como todos sabemos. Y creo que una de las cosas que ayuda a que Tom Holland termine siendo Spider-Man es su habilidad en las acrobacias. Que, si no lo vieron, hay muchos videos del detrás de escena de las películas de Spider-Man con Tom Holland en las que él hace todas esas maniobras. Porque tiene mucho conocimiento en lo que son las acrobacias. Y eh, Creo que a eso le terminó dando ese puntito a favor para ser Spider-Man. Pero la verdad que, de hecho, es muy loco esto. No me van a creer, pero en un episodio en el que estaba viendo a este actor hablando con Kamala. No recuerdo qué número de episodios. Pero lo veía parado y pensaba... Este pibe tiene un parecido a Tom Holland y una y unas vibras de Spider-Man tremendas, o sea, como que, wow, muy Spider-Man, como que lo veía y me imaginaba a Peter Parker, y no va que termine ese episodio y me entero de esto, o sea, fue muy loco, pero, posta, les juro que fue así, pero sí, eh, me daba muy Peter Parker y de hecho había audicionado para el papel, pero eh, como Bruno, como Bruno Carelli, me, me gustó mucho, lo mencioné también recién, Nakia es un personaje que me gustó mucho. No tuvo muchos minutos, pero estuvo bastante bien. Eh, creo que el cast de personajes juveniles en el MCU está siendo muy bueno. Y Kamala Khan llevada adelante por una Ima Melani de 10. No es la excepción. Y de hecho, cuando estaba en, en una fase bastante temprana esta serie de postproducción... Se hablaba de que como Imán Melani no tenía experiencia en actuaciones previamente, eh, parecía que la serie no, no tenía muy buena recepción en distintas eh, personas que la vieron previo a, a que se termine y todo eso. Pero la verdad, si hay algo que no se puede criticar, es la interpretación de Iman Melani en esta serie. No parecería una piba que nunca en su vida actuó, la verdad, y... Ella, fuera de lo que es el personaje Kamala Gan, también es muy fanática de, de todo este universo. Entonces le cayó como anillo al dedo, la verdad. Eh, y lo llevó adelante, pero muy muy bien. Es un personaje adorable. Son dos personajes bastante adorables en esta serie. Los juveniles, ¿no? Hablando en específico. Eh, no, no hablo de otros. Eh, le tengo mucha bronca a los clandestinos, perdón. Pero pero bueno bueno, los padres también. Me voy con los pibitos, los padres también, son personajes muy muy creíbles. La familia Khan, en general, es una familia con la que me gustaría ir a comer un domingo al mediodía. Eh, unos sorrentinos. Igual no creo que hagan sorrentinos, pero bueno, algo seguramente muy rico deben hacer. Y lo último para destacar de esta serie es, obviamente obviamente, hay que hablar del elefantote que tenemos adentro en la habitación y que no se puede ocultar más que es el final del último episodio. O sea, si algo tuvo de relevante esta serie es enterarnos que Kamala Khan es nada más ni nada menos que una mutante. O sea, es la primera vez que se habla de mutantes en el MCU. Inserte meme de Michael Scott is happening porque literalmente fuimos eso en ese episodio, porque la verdad que fue una revelación impresionante, que de verdad no me la esperaba, de verdad no me la esperaba, me esperaba que se la jugaran con que sea inhumana, ella en los cómics es inhumana, pero se la jugaron con hacerla mutante y a partir de este punto puede que recibamos más mutantes que por ahí no nos esperamos, eh, hablo en específico por algo que se filtró, que no lo voy a comentar porque es un spoiler, si termina siendo cierto Pero puede que tengamos otro mutante bastante cercano en el tiempo eh, No voy a decir de quién estoy hablando, pero se vienen, se vienen, se vienen los mutantes Y la verdad que la introducción de esta manera me gustó mucho, porque... Justifica esto de los poderes, los poderes no vinieron del brazalete, los poderes los tenía ella ocultos y se activaron con el brazalete Lo que pasa con el gen X, lo vimos en Deadpool, a él se lo activaron, el gen mutante, con todas las pruebas que le hicieron Y así pasa con todos los mutantes, se activa por algo en específico Entonces eso, la verdad que me parece una buena introducción para... Entender que había mutantes y que por distintas cuestiones sus poderes no se activaban y por eso no estaban ejerciendo como mutantes, digamos. Ya lo vimos también con Wanda. En Wanda se activan sus poderes con la gema. La gema no le da sus poderes, la gema activa sus poderes. Y seguramente veamos cosas así a lo largo de lo que queda en MCU, para justificar por qué no había mutantes hasta ahora y por qué van a aparecer a partir de este punto. Eso me, me gustó mucho, ese sí fue un plot twist, ¿sí? Eso, eso la verdad que no me lo esperaba, esperaba que la hagan inhumana ante todo pronóstico, porque la verdad que no se esperaba tampoco que sea inhumana, pero antes de decir que era una mutante, me esperaba cualquier otra cosa. Entonces, nada, puntazo a favor y, obviamente, el elefante no terminó de salir de la habitación. Porque no contentos con eso. Yo estaba. O sea. Antes de ver el último episodio. Obviamente. Estaba esperando como mucha gente. Que aparezca Carol Lambers. Esto no era Mephisto. O sea. Esto no era algo creado por fanáticos. Era prácticamente un hecho. Prácticamente una obviedad. Que Brillarson tenía que aparecer. O sea. Estamos hablando de... No la mentora, pero el ejemplo a seguir de Miss Marvel como personaje. No van a meter a ese personaje, aunque sea dos segundos de cameo, en la serie. Y no, era algo que se estaba esperando. Y la aparición fue perfecta. O sea, lo dejaron literalmente para lo último. Fue la escena post-créditos. Bien, bien, bien al final. Y no fue lo que me esperaba. Acá otro girito, porque yo me esperaba, no sé... Kamala eh, boludeando ahí en la casa, en la habitación, ahí en, en, en el techo, eh, no sé, descansando y que de la nada le aparezca Carol y le diga: Bueno, ahora te voy a ayudar con esto de ser superheroína. Listo, y termina la serie. Me esperaba algo así, ¿no? Como una aparición que se encuentre y listo. Pero no, el brazalete de Kamala empieza a brillar, ella desaparece y en su lugar aparece Carol Danvers. Sorprendida porque no saben dónde está, ve una habitación bastante creepy con todas imágenes suyas, pone una cara de susto y se va de la habitación. Un gancho hermoso para The Marvels, o sea, si no había manija por esa película después de esto, la manija fue total. O sea, yo no voy a decir que no tenía manija por esa película, pero de todo lo que se viene el próximo año... Era de lo que menos me interesaba O sea, como que hasta ahora no tenía algo que me enganche Y después de esto Quiero ya ver The Marvels O sea, quiero ver Quiero saber lo que pasó Quiero saber lo que pasó ahí Pero la verdad que me gustó mucho la inclusión Lo hicieron muy bien No era lo que me esperaba Y, y me gustó esta inclusión de, de Carol en la serie Y vamos a ver qué onda Vamos a ver qué pasará en The Marvels Yo supongo... Y lo más lógico sería que si piensan en hacer una segunda temporada de esta serie, va a ser después de The Marvels, no antes. Eh, además por tiempo, ya The Marvels se estrena el año que viene. No hay tiempo de hacer una segunda temporada. No sé si van a hacer una segunda temporada y si la hacen, es obvio que va a venir después de The Marvels. Pero con el calendario tan ocupado, hay que ver, hay que ver. Porque a Kamala la veo con más potencial en otros proyectos. De Marvels y un Avengers, que todavía no se anunció, pero está al caer en algún momento. De eh, Candy Nasty, Secret Wars, obviamente más a futuro, pero la veo más ahí que, que en una segunda temporada de ella misma, en su serie. Eh, no sé. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto el gancho para de Marvels está. Y veremos qué pasa en esa película. Tengo realmente muchas ganas de ver eh, a Imán Belani. En el MCU, más de ella. Eh, ya nos quedó también el ganchito de Mónica Rombó siendo llamada por una Skrull señalando el espacio. Básicamente se están juntando las tres para algo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y la verdad, que tengo muchas ganas de ver de eh, Marvels y cómo sigue Kamala Khan en, en el MCU. Con su traje, su traje es maravilloso. Ese, ese momento, perdón, me acordé ahora, pero ese momento en el que se ve al espejo con el traje final, digamos, no ese de los cómics. En paralelo al momento del primer episodio en el que se ve con su cosplay, al espejo, queriendo ser la superheroína que quería ser sin tener los poderes todavía, o sea soñando con ser Carol Danvers. Ah. Hermoso, hermoso. Esas dos imágenes, esas dos escenas juntas, eh, que de hecho creo que la cuenta de Disney Plus Latinoamérica la compartió, y creo que la compartí no, no recuerdo, pero sé que ellos la compartieron con, con las dos escenas ahí en paralelo hermoso, hermoso y el momento en el que el padre le explica del origen de su nombre que significaba maravilla, Marvel eh, y ella se sorprende, como, o sea, me llamo igual que Carol lambert y ahí nace el nombre de Miss Marvel. O sea, se lo da al padre. Le dice: Vos siempre fuiste nuestra Miss Marvel. Hermoso. Hermoso. O sea, toda, toda esa parte final del, del último episodio fue. fue hermosa. Porque el padre también es. es un genio. El padre es un genio. Desde que se disfrazó de Hulk. y todo lo que pasa con ella es. nada, ah, genial. Eh, Ojalá, vea, ojalá veamos más de la familia Kang. Yo quiero... Mi sueño es almorzar con la familia Kang. Es mi sueño. Son unos genios, los quiero. Y la verdad que toda esa charla con el padre y la revelación de, de, del porqué de su nombre y, y, y toda esa escena después, viéndose al espejo de ella, eh, dándose cuenta que es una superheroína en este mundo lleno de superhéroes, eh, hermoso, la verdad que maravilloso Y bueno, hasta acá Mi opinión, mi reseña De Miss Marvel Mi calificación para esta serie Es de 7,5 sobre 10 Una serie que me gustó En líneas generales Que tuvo sus cositas Muy poco aprovechadas Y que tuvo Sus problemitas que ya he comentado Pero eh, Al final, la verdad que es una serie que me terminó gustando y creo que todas esas cosas que se hicieron mal se pueden arreglar en un futuro, ya sea con una segunda temporada, ya sea en The Marvels, ya sea en otro proyecto, con muchos de estos personajes que la verdad que me gustaron mucho. Así que bueno, esperemos a ver lo que pasa con, con todo esto, pero la verdad que una serie que con sus altos y sus bajos me terminó gustando.